Hola, mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos comenzando nuestra conferencia de esta noche nuevamente. Tenemos un pequeño inconveniente con el Internet, pero está saliendo ya, está saliendo, saliendo en Facebook Live en vivo en este momento. Estamos saliendo ya. Gracias a Dios, el Internet se puso muy bien y también dentro de unos 25, 30 minutos, estamos saliendo en YouTube, en mi canal, Boris Darmon Canal. Puedes seguirnos allí todas las noches y estamos esta semana desarrollando la sexta señal de la venida antes de la venida de Jesús y queremos con ustedes rememorar algunas de las señales que hemos venido estudiando durante los días anteriores. Hemos venido estudiando acerca de la primera señal que hemos mencionado ha sido la señal de los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, engañadores que vendrían antes de la venida de Jesús. También hemos hablado acerca de las guerras, revoluciones y conflictos entre las naciones, cosa que vemos todos los días, lo escuchamos. Se anuncia, y ya bien, venimos viviendo, una hambruna en el mundo, tremendamente, los terremotos, 10.000 veces más que en años anteriores, se han multiplicado los terremotos y las epidemias, como todos conocemos, cada vez más globalizadas. La persecución generalizada de los cristianos es otra de las características que sucederían antes de la venida de Jesús, señales que prueban de que Jesús viene muy pronto. Y ayer hablamos acerca de la gran apostasía, la gran rebelión eh, generalizada, globalizada, contra la voluntad de Dios. Esta noche vamos a hablar acerca de la traición y el odio. Dice que en el tiempo del fin, la Biblia, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios serán traicionados y se odiarán entre los hijos. Bueno, los supuestos hijos de Dios, cuando son hijos de Dios, aquellos que se odian. Pero en Mateo 24, 10, dice unos a otros se traicionarán y se odiarán. Señales del tiempo, del fin. ¿Por qué eh, estas personas odiarán o traicionarán a sus semejantes? La razón es muy sencilla, porque lo que buscan ellos es fama, es fama eh, a costa de el daño del otro. Es más, están buscando ellos traicionar para conseguir beneficios personales. Cuando una persona es encontrada en una similitud de práctica como la del otro y es convencida de que si él se une al equipo contrario, recibirá ciertos beneficios si acusa a aquellos a quienes él conoce que forman parte del, del otro lado de los hijos de Dios, por supuesto, muchos de ellos se conjugarán con estos malos elementos satánicos que perseguirán al pueblo de Dios antes de su venida y por supuesto serán de entre los propios hermanos, de entre los propios de su religión, de su agrupación. Muchos de ellos tomarán ventaja de los beneficios que se les ofrecen los corruptos que quieren ganar adeptos y que formen parte de ellos eh, amenazándolos, traicionándolos o amenazándolos y, de muerte y, e induciéndoles a no seguir con su consigna o con su doctrina o con su convicción, porque si no, serían muertos. Entonces, estos ceden a las tentaciones de estos grupos sediciosos contra el pueblo de Dios y se convierten ellos en instrumentos para perseguir a los hijos de Dios. Por eso dice, traicionarán a su propia familia. En Marcos 13, del 12 al 13, dice, el hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre entregará a muerte a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Hemos visto esporádicamente en algún lugar de los Estados Unidos, Europa y otros países, donde algunos jóvenes toman eh, el, un arma y matan a sus padres. Muchos de ellos lo hacen por algún beneficio de seguro o cosa por el estilo traicionadores. Estas personas en el tiempo del fin, so pretexto de mantenerse en lo que la mayoría acepta, ellos traicionarían incluso a sus propios padres, a sus propios hijos, a sus propios hermanos, a sus esposas o esposos. Todo esto, dice, debe acontecer a causa de mi nombre, dice la palabra de Dios. No sufrirán porque son buenas personas, porque trabajan en un trabajo que de repente a los otros no les gusta, no. Es porque ellos aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por causa de su nombre, seremos perseguidos todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ese es la, la, el propósito de esta conferencia, o de estas conferencias cada noche, que tú te puedas preparar, que tú puedas entender que estas profecías respecto del tiempo del fin, los sucesos previos a la venida de Jesús, fueron anunciadas por la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer en qué circunstancia se encontraría el mundo cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles. En Lucas 21, 16 al 17 dice, ustedes serán traicionados aún por sus propios padres, por sus propios hermanos, por sus propios parientes, incluso por vuestros amigos. Y a algunos de ustedes les darán muerte. Satanás quiere que nosotros seamos destruidos para no ser testimonio de otras personas. Para no ser testimonio de aquellos que no conocen del plan de Dios para salvarse. Él quiere que todos se pierdan. Él busca la manera de tentar, de mentir, de embaucar, de traicionar, de hacer cualquier cosa con tal de que nosotros caigamos calla, en sus garras y terminemos por ser personas, instrumentos, esclavos, siervos de Satanás. Todo el mundo odiará a los hijos de Dios por el nombre de Cristo. Serán conocidos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, y eso les permitirá poder mantenerse firmes hasta la venida del Señor Jesucristo. Tal vez muchos de nosotros no hemos sido alguna vez traicionados. Quizás nunca hemos experimentado el odio. Pero tanto la traición como el odio, quien los ejerce, en otras palabras, quien lo hace, es el que más sufre. Pero cuando esto, este que hace eso, o que tiene odio, o que traiciona, tiene el poder, entonces nos encontramos en una situación sin salida. Porque esa persona lo que va a hacer es tratar de dominar a todo aquel que no tiene el poder y con el poder que tiene, poder hacer lo que sea contra aquellos que no creen, que no practican, que no viven conforme a la voluntad de ellos y no a la voluntad de Dios. Los mismos familiares y amigos al darse cuenta que nosotros hemos tomado una decisión diferente como ha pasado con algunos en el pasado, que nacieron católicos, nacieron evangélicos, nacieron adventistas, se cambiaron de religión y los padres cayeron con todo el peso del de enojo y, y los botaron de la casa y, y los quitaron de su familia, no les heredaron a raíz justamente de haber buscado una verdad, aquella que está mostrada en la palabra de Dios, y vivir por ella. No quisieron. No quisieron entender que había personas que estaban buscando una vida mejor con Cristo y por eso los odian, por eso los traicionan, porque no quieren obedecer a los padres o a los familiares que de alguna manera influenciaron para haber nacido en un grupo religioso y ahora que se cambian comienzan a atacarlos. Y ahí está el gran problema, porque son tus convicciones los que te van a mantener firme en las cosas de Dios para que tú seas parte de sus planes. Si tú no desarrollas ese concepto de quién es Dios y cuál es su propósito en tu vida, cualquier cosa que tú hagas no tendrá sentido. No le encontrarás sentido ni siquiera en prepararte para la venida de Jesús. Porque no te interesa. Te interesan solamente las cosas materiales o las cosas que tú consigues ahora. Y te has olvidado que Dios tiene un plan mucho más grande, mucho mayor que el que tú crees que tienes solamente para esta tierra. En el plan de Dios está en que nosotros podamos ir a vivir con él para siempre. Claro, mil años en, la, en el cielo y el resto por la eternidad aquí en la tierra. Una tierra renovada, una tierra sin pecado, una tierra sin dolor, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, porque antes de que una persona llore por alguna necesidad, Cristo lo habrá suplido. Es el propósito de Dios que nosotros dependamos libremente de nuestro Salvador. Es el propósito de Dios que tú y yo aprendamos a vivir una experiencia de relación permanente con Jesús. De otro modo, nuestra vida será como la vida de un pajarito que vuela y le toca la muerte y se murió y terminó sus días. Y nunca más volverán a vivir. O la de un gusano que simplemente sirve para alimentar a las aves. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esta experiencia con Dios? ¿Cuánto nosotros hemos olvidado a Dios en nuestra vida diaria? El Señor nos muestra en su misericordia lo que sucederá en los tiempos del fin porque Él quiere que nosotros nos preparemos para aquel día, pero no solos. Él quiere que lo hagamos juntamente con todos aquellos que quieren escuchar al comienzo y quién sabe en un momento menos pensado entregar su corazón, su vida a Jesús entregarse completamente de tal modo que se convierta en un misionero, en un anunciador de la verdad, de esa verdad de su palabra, de esa verdad que no cambia, de esa verdad que dice lo que es y sucede, porque Dios dijo y fue hecho, dice la palabra de Dios, dice su palabra. Mis queridos amigos, seguramente muchos de ustedes han experimentado traición y odio, incluso en la iglesia. No te preocupes señales del tiempo del fin. Y tú tienes que orar a Dios para que te dé fortaleza, de tal modo que tú puedas resistir la tentación, el sufrimiento en el tiempo del fin. Vamos a agradecerle a Dios esta noche porque Él nos muestra cada día una señal de que Jesús viene pronto. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos y nuestro corazón para prepararnos para aquel día cuando Cristo venga y nosotros podamos decir este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Oremos. Amadísimo Padre que estás en los cielos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas a través de ella introducir en nuestro corazón y nuestra mente tus propósitos. Ayúdanos Señor a comprender las señales de este tiempo que vivimos. Sabemos que vivimos en el mundo de la informática, el mundo de la información fácil y muchos han sido instrumentos de Satanás para dejar entrar dentro de las redes aquellas prácticas que dañan la mente y el corazón de nuestros niños. Bendice nuestros hogares. Cada uno pueda tener todo lo que necesita para vivir una vida elocuentemente como el verdadero hijo de Dios. En tus manos, encomiendo a mi familia, a mis amigos. Y nuestros negocios que puedan estar siempre en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gozo poder compartir con ustedes esta noche un mensaje más y poder juntos prepararnos para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. No olvides de seguirnos en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche. Eh, hazte a mi amigo y podemos ahí conectarnos y puedes ver los anuncios que publicamos. Y también todos los días después de la conferencia, unos 15 minutos después lo tenemos en nuestro canal, Boris Darmon Canal. Síguenos allí, suscríbete, que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.